Muy hey, buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy veremos los lances del ciervo rojo y el íbice de Beceite, dos dobles diamantes, es decir, dos diamantes de cada especie en la reserva española de Cuatro Colinas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ciervo rojo. Vamos a utilizar el reclamo de ciervo. Llamamos, a ver si nos contesta alguno. Vamos a mirar con los prismáticos, miren, allí, allí nos contesta un ciervo, vamos a ver, vemos una ciervas al lado, cogemos el 30-06, nos desplazamos porque se nos ha ido de la mira, a ver si lo localizamos, vaya, tenemos la hoja delante, se van acercando las hembras, están ahí, que no vemos, mira, ahí que te lo tenemos, y disparamos. Paramos, salen todos los animales corriendo eh, Tenía una cuerna grande, pero era muy feo, de verdad, la verdad es que estaba muy desparejado Tenía la cuerna izquierda muy amplia, os voy a poner el mapa donde, donde ha sido batido Pero tenía la cuerna izquierda muy desarrollada y la otra raquítica, la verdad es que, que era un ciervo feo vamos a ver si lo recogemos mientras Perrete va buscándolo escuchamos la llamada de, de advertencia vemos el impacto muy bien sangrado a ver Perrete va siguiendo la sangre a ver si lo localizamos ya sale como una como una bala por él pues sí que ha corrido yo pensé que con el impacto en el, en el pulmón hubiera corrido menos, pero no, ha corrido bastante. Vamos a verlo. Un diamante, 254, pero madre mía, qué cuerna más fea, la verdad. Es que feo, ¿veis la, la que vemos a la derecha? Que es la cuerna izquierda, muy desarrollada la palma, y la otra la quirina. La verdad es que un diamante es feísimo. no no lo voy a guardar, no lo voy a guardar porque no, no me ha gustado, no es digno de... Demostrarlo la sala de trofeos, así que felicitamos a Perrete. Miramos por los prismáticos y continuamos con, con la caza. Nos hemos desplazado a otra zona del mapa. Hemos escuchado el ruido delante. Vemos un, un ciervo, un nivel legendario. Espero que no sea igual de feo que el otro. Cogemos el 36. Un buen impacto y vemos ya que, que ha caído. Por lo que hemos visto, las cuernas son más más parejas, más equilibradas Y vamos a ver la, la puntuación que nos da el legendario Puede ser un troll, puede ser un diamante, lo veremos ahora Pero este animal, si... Sí. me voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde lo hemos puesto En el ascenso del peregrino, donde lo hemos abatido y luego me preguntáis en los comentarios de los vídeos que, que ponga el mapa para ver la zona donde son abatidos los animales Como os iba diciendo, este sí tenía las cuernas más parejas Y un animal así con las cuernas así de grandes sí es digno de, de mostrarlo en, en la sala de trofeos Vamos a recogerlo Un diamante, 252, un diamante por los pelitos, pero la verdad la cuernas es muy bonita, muy pareja y este animal si sí, sí merece la pena ser ser disecado. La verdad es que lo vamos a disecar y ya lo mostraremos luego en nuestro pabellón de trofeos. Vamos a felicitar a Perrete. Lo elogiamos. Vamos a decir que se siente para poder darle una caricia. Ya lo acariciamos así en nuestro Perrete y vamos a continuar con la caza aquí en la reserva de cuatro colinas y vice de beceite está el perrete ladrando, vamos a mirar ahí al fondo mira vemos un, un nivel 4 caminando de lejos ahí vemos un nivel 5 media está larguito pero vamos vamos a hacer un el lance a la distancia cogemos nuestro 30-0 disparamos ha batido el animal y vamos a, a recogerlo vamos a decir el perrete que se venga con nosotros y vamos corriendo a por nuestro íbice a ver qué puntuación nos, nos arroja vaya mira tenemos aquí a dos a dos corzos que están mugeados nada Parece que los corzos se nos han bugueado. Y es una no lástima la verdad disparar sobre animales defensos. Ya vemos ahí la, la presión cinegética. Vamos a tirar a perrete que lo busque. A ver, ya que estamos más o menos cerca. Sigue buscando perrete. A ver si encuentra el rastro. No lo encuentra. Pero bueno, nos vamos a guiar con nuestro... Mira, mira, vemos Hay una hembra. Nada. No se ha dado cuenta o van andando medio bugueada o no nos ha visto. Decía que vamos a, a guiarnos por nuestro GPS. Le decimos otra vez a Perrete que lo busque. Yo creo que sí ya lo, lo ha encontrado. Escuchamos las llamadas de advertencia de los animales. Vaya, ahora no no lo veo. Veo que sí. Bueno, vamos a seguir a Perrete que está ahí. Nos hemos despistado nosotros un poquito A ver si te lo encuentra Ya sale corriendo La verdad es que, que nos viene bien Cuando perdemos el rastro Porque hemos hemos marcado otro animal Y ya no vemos la, la huella resaltada Vamos a ver Ya lo vemos ahí El contorno Vaya, nos ha dado la, la cabra que nos ha visto Vemos aquí un diamante 210, con diez, la verdad es que tiene unos cuernos preciosos. Vamos a disecarlo y ahora os pondré el mapa donde donde ha sido batido, veis aquí abajo, en la colina rota y continuamos con la caza. Está lloviendo, vamos a mirar con los prismáticos. Mira, ahí tenemos un macho, un nivel 5 media cerquita cogemos nuestro 3006 apuntamos y disparamos ha caído muerte súbita le hemos atravesado el doble pulmón así que vamos a, a recogerlo le decimos al parete que lo busque aunque estamos muy cerquita sale de nuestro perro como una bala también os quiero decir que acaban de anunciar que la próxima reserva será para pc el día 29 de junio Así que la compraremos y la probaremos y veremos cómo está. Ya veréis los, los vídeos. Perrete nos llama, decir, oye, que mira que lo he encontrado, vente para acá. Vamos a elogiarlo y antes de recogerlo os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido. Veis aquí arriba en la parte superior de, del lago, del mirador de, de Doña Emilia. Y vamos a, a recoger a nuestro... Tomó floma, que se siente. A ver si podemos hacer una foto bonita. Vamos a ver. La verdad es que es una foto preciosa. Venga. Una foto para la posteridad de, de nuestro perrete y la pieza batida. Y vamos a ver su galletita de rigor por el trabajo que hace. Y ahora sí vamos a, a recoger nuestro trofeo: un diamante. 230. Dos décimas más grande que el anterior que abatimos, la verdad que tiene una cuerna muy bonita, así que vamos a, a disecarlo Y vamos a mirar en el horizonte a ver si viéramos a un otro animal, puesto que vemos huellas Y si no, pues continuaremos con la caza o nos iremos a, a montar el vídeo